Hoy, 3 de noviembre, quiero celebrar con vosotros una fecha muy señalada. Una fecha muy señalada para, para todos, para personas, animales y medio ambiente, en definitiva, para nuestro planeta. Hoy es el Día Internacional de One Health. One Health, que es un concepto dinámico que está eh, continuamente cambiando, recientemente sufrió una revisión, concretamente hace en diciembre del año 2021, y esas tres patas que todos conocíamos, que eran las personas, los animales y el medio ambiente, que estaban estrechamente además relacionadas entre sí, a esas se le ha añadido una pata más, que realmente no es añadirla, sino darle un poco más de importancia, es decir, segregar del concepto de medio ambiente a las plantas. Así que Hoy ese concepto ángel tiene un nuevo protagonista, que son las plantas. Además, por la importancia que cada vez más eh, somos conscientes que tiene ese medio ambiente, se ha añadido al tripartito que estaba formado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la FAO, se ha añadido. Otro agente más que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Y por qué se le está dando cada vez más importancia a ese medio ambiente? Pues porque la salud del ambiente, la salud del medio ambiente, es, creemos, tan importante o incluso más que la salud de personas y animales, en tanto en cuanto. Estos animales y personas están en un sistema, en un ecosistema, que les influencia mucho en cuanto a la consecución de esa única salud. Un dato. El 26% de las muertes que se producen en el planeta a lo largo de un año están relacionadas con esa falta de salud ambiental. Y cuando hablamos de salud ambiental no solo nos estamos refiriendo al cambio climático, nos estamos refiriendo al cambio climático, nos estamos refiriendo a la contaminación, pero sobre todo nos estamos refiriendo a la alteración de la biodiversidad. Esa alteración de la biodiversidad es la que ha traído consigo esta última pandemia y, por supuesto, será la que, si no actuamos en el futuro más o menos cercano, dará lugar a nuevas pandemias. Por lo tanto, en un día como hoy, yo llevo a la reflexión de todos los que me escucháis, ¿qué puedo hacer yo para ir corrigiendo de alguna manera esta situación? Bueno, pues yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer pequeñas cositas que en nuestro día a día van a ayudar a corregir precisamente esta alteración de la biodiversidad. ¿no? Hay ejemplos varios, ¿no? desde la utilización de transporte público, las bicicletas, el ahorro de energía, el desperdicio de los alimentos, ¿no? que es una de las eh, situaciones que más emisión de gases de efecto invernadero produce. ¿vale? bueno, pues Todo ello al final, como digo, va a contribuir a que este nuestro único planeta goce de buena salud y en la medida que nuestro planeta tenga buena salud lo vamos a tener las personas, los animales y esas plantas que vivimos en él. Y si no, el dato del informe de Planeta Vivo de Adena nos dice que ya han desaparecido de 1970 a 2018 el 65% de las especies que tenía el planeta de la vida. me gusta llamarlo planeta de la vida más que el planeta Tierra y creo que este es un dato muy relevante. Celebremos hoy este día como se merece y muchísimas gracias por, por escucharme.